Hola, soy Lara. ¿Deseas amarrar a un ser querido a tu lado para ser feliz? No dudes en llamarme. Puedes enviarme un mensaje de WhatsApp o puedes hacer una llamada telefónica al 671 44 70 18. Soy la número uno en amarres de humor. Trabajo a nivel nacional e internacional. Miles de casos avalan la eficacia de mis trabajos. No lo dudes. Si deseas ser feliz, llámame al 671-44-7018. Estoy aquí para ayudar.